En este video tutorial vamos a ver el banco de recursos CREA. Hacemos clic dentro de la página mtic.educarex.es en la sección CREA. Una vez dentro, vemos que para acceder al banco de recursos tenemos varias posibilidades. La primera sería en el desplegable Recursos CREA, la segunda hacer clic en el icono y la tercera haciendo clic en el enlace del Banco Recursos. Una vez en el Banco de Recursos, vemos que está, están categorizados por niveles y por asignaturas. Primaria estarían todos los recursos de primaria y en estas asignaturas que vemos aquí serían recursos de secundaria. También tendremos recursos para tutoría. Vamos a acceder, por ejemplo, al de Matemáticas. Todos los recursos crea van a mostrarse en un listado como el que se ve en la pantalla. En ellos tendremos la opción de ver una breve descripción de los mismos colocándonos sobre, la, sobre el icono de información, donde podremos ver el curso, contenidos, si hay productos finales, la temporalización. De igual forma, podremos ver el contenido del recurso en la columna Ver en el navegador. Y podremos también ver el contenido del recurso en escolar. Si por el contrario queremos descargarnos el recurso en formato editable, haremos clic en Descargar el recurso en formato editable. Y por último tendré, también tendremos la posibilidad de leer la descripción del recurso en el artículo relacionado. En el banco de recursos también nos encontraremos una serie de guías el banco de rúbricas y un banco de imágenes de igual forma también nos encontraremos con los materiales elaborados por docentes de aula crea de igual forma si queremos ver las experiencias de uso de estos contenidos o recursos educativos abiertos haremos clic dentro de la, del menú crea en Experiencia CREA. En Artículos de difusión de las Experiencias CREA veremos el enlace a los contenidos de los artículos y el recorrido que han seguido diferentes docentes al ponerlos en práctica, tanto en su totalidad como en determinadas partes del recurso.